¡Hello, Zen People! Bueno, pues hoy quiero hablaros de marca personal, que está muy de moda. A ver, todo esto de la marca personal, para mí, tiene dos objetivos. Primero, establecer una manera de hacer las cosas en Internet y redes sociales también. Y segundo, conseguir mediante retroalimentación los contactos y las interacciones que van a suceder continuamente, eso lo sabemos, creo que Internet, en mayor o menor medida, está muy presente en nuestras vidas, pues entonces, utilicémoslo. Vamos a usarlo para descubrir nuestra mejor versión y ser mejores personas. Y quiero eso porque Internet es un lugar que cambia constantemente, que se mueve y que influye mucho en cómo te ven los demás, si te das cuenta. Eh, yo no me creo nada. Es un defecto que tengo. Me gusta probar las cosas, incluso las que dicen que no funcionan, probarlas además en mí. Pase lo que pase. También creo que soy una persona muy observadora. Eso es lo que pienso. Veo lo que hacen mucha gente y no lo que dicen. Y si la gente me conoce por lugar zen, es por algo. La historia viene de lejos, no es el momento de contarla, pero el nombre es elegido y, al menos, trato de representar lo que significa. Bueno, al grano. Ahora me toca a mí definir mi propia definición de marca personal y comenzar a buscar el motivo de que esté hablando. Pues ya está. Este vídeo es un poco extraño, no sé. Eh, me, bueno, no pasa nada. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!